Hola, yo soy Iván. En la clase de hoy hablaremos de la historia y sus fuentes. Durante nuestra vida escolar hay dos materias que siempre aparecen, matemáticas e historia. Obviamente yo no les voy a hablar de matemáticas. Créanme, no quieren eso. Para eso está Julio Profe. Desde la primaria, la clase de historia ha estado presente. Y es que si lo pensamos fríamente, con cada día que pasa, la historia aumenta y aumenta. Es decir, siempre hay nueva historia. ¿Pero qué es historia? Historia es una palabra proveniente del latín historien, que significa curiosear. Y de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, historia es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Y también es el conjunto de suceso o hechos políticos, sociales, económicos y culturales de un pueblo o de una nación. O sea, en pocas palabras, la historia es el estudio del hombre, sus actos, sus ideas y creaciones, teniendo un lugar determinado y un punto en el tiempo pasado. ¿Pero para qué estudiamos historia? Para poder entender el por qué, debemos conocer el de dónde. La historia, por ser el relato de situaciones pasadas, se debe basar en referencias confiables que confirmen la información. Y no, no estoy hablando de Wikipedia, Rincón del Vago o Buenas Tareas. Me refiero a fuentes que nos ayudan a aportar datos oficiales y confiables sobre cada hecho histórico. Es así que, desde el siglo XIX que la historia fue constituida como ciencia, se consideraron a las fuentes como importantes. Primero, se contaba como fuente verídica los documentos oficiales en archivos, ya que eran testimonios redactados por las personas que vivieron el hecho. Con el paso del tiempo, se amplió el concepto de fuente verídica, hasta llegar a las que conocemos en la actualidad. Fuentes directas, aquellas que se consideran elementos originales, elaborados para dar información importante, como códices, pergaminos, pinturas rupestres, etc. Indirectas. Aquellas que, aunque no brindan datos concretos, son utilizadas para comprender a la sociedad que vivió los hechos, como armas, instrumentos, utensilios, edificaciones, etc. Primarias. Aquellas que son escritas por quienes vivieron los hechos, como narraciones, bitácoras militares, etc. Secundarias. Son como las fuentes primarias, escritos de personas que vivieron hechos, pero son escritas suficiente tiempo después de que ocurrieron, por lo que algunos datos pueden llegar a ser omitidos. Por disciplina, aquellas que son exclusivas de la disciplina que se tomará, arqueológicas, demográficas, arquitectónicas, genéticas, geográficas, etc. Ahora que ya sabemos de dónde sale la información, vamos a hablar del por qué. La historia que se estudia depende mucho de la sociedad que lo solicita. Es decir, dependiendo de lo que la sociedad esté viviendo, es que le interesa estudiar su historia. Por ejemplo, hace 50 años no era relevante para la sociedad conocer la historia LGBT. Sin embargo, en la actualidad, siendo que la comunidad LGBT tiene más visibilidad en la sociedad, conocer su historia se está volviendo una prioridad. Tal vez en 50 años vamos a estar analizando las acciones para combatir la pandemia, ya que será parte de un análisis socioeconómico. O sea, si nos conviene e interesa un suceso histórico, lo estudiamos. Pero ojo, hay que resaltar que debemos analizar las fuentes muy a conciencia, ya que aunque sean fuentes oficiales, confiables y verídicas, esa fuente puede solo contar un lado de la historia. Es importante que veamos ambos lados de la moneda, escuchar todas las voces y cuestionarnos. ¿Quién se beneficia con esta versión de la historia? Espero que quede más claro de dónde y por qué estudiamos la historia. Si te gustó y te sirvió, no olvides suscribirte, activar las notificaciones, darle like a este video y compártelo con todos tus compañeros de clase ya que vendrán más videos con más temas de historia, economía, política internacional y otras materias del área de ciencias sociales. Sígueme en las redes sociales en arroba profeivanmx. Muchas gracias por ser parte de la comunidad Profe Iván MX. Pórtense bien y cuídense mucho. Nos vemos pronto.